Muy buenas, aquí estamos en el pueblo de contenidos digitales haciendo unas pruebas con mi amigo Javier Jurado que es un máquina de toda la creación de, de Unreal Engine y con, y con también nuestro otro amigo Javier de Pixotop que nos ha ayudado a configurar todo el entorno y estamos haciendo unas pruebas con, con Pixotop y con Unreal y con, y con nuestros cromas y nada, a continuación pues nos vamos a presentar algunas imágenes de lo que hemos estado haciendo y, y espero que os gusten